Tutoriales Interlaut News presenta ¿Cómo saber qué versión de DirectX tengo instalada en mi PC? Hola amigos, hoy les voy a enseñar cómo saber qué versión de DirectX tengo instalada en mi PC. Comencemos. Para ello, vamos al buscador de inicio y escribimos el siguiente comando, D, X, D, I, A, G. Vamos a la parte de arriba y hacemos doble clic en el comando. Esperamos a que se ejecute el comando. Vamos a la parte de abajo y acá podemos ver qué versión de Diretti X tenemos instalada en nuestra PC. En mi caso tengo instalada la versión Diretti X12. Esto es todo amigos, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos videos. Hasta la próxima. Muchas gracias.